Buenas, hoy sí, que, hoy sí que estamos transmitiendo intergalácticamente desde los confines de la galaxia para todo Velatropa 24.3. Esto es momento sincrónico. Tengo unos agujeros en mi piel que se deshacen en la textura interestelar del cosmos en este día serpiente entonada. Soy un espectro. <risa> Gracias a Alma Bhakti por pasarme el tip de cómo transmitir desde mi ser pentadimensional hacia todo Belatropa 24.3. Parezco Swami Yogarkanda. <risa> oh, eh. Quienes veíamos peores nada, conocemos de qué estamos hablando. Ok, amigos y amigas y amigues. Hoy tengo un poco menos de tiempo mecánico 1260 para transmitir. Así que al gran. Vámonos por aquí y por aquí. Momento sincrónico. Eh, a veces venimos corriendo y cuando nos frenamos sentimos la inercia, la agitación, y, y sí, esa inercia, ese impulso, esa proyección que hacemos también. Si nos frenamos de golpe, algo sigue, pero el cuerpo se detuvo. Y creo que a muchas personas les pasa esto en este tiempo. De repente, el día que la Tierra se detuvo... ¿no? el título de esa famosa película en donde en un momento aterrizaba una nave extraterrestre y bajaba un ser que saludaba no sé si saludaba así o eso es de Star Trek pero creo que también en esta película había algo de eso pero la cuestión es que bajaba y decía Klatu varada nicto lo cual después en, en, los, en los comunicados de un botán para la ley del tiempo era una firma que traducía como federación galáctica bien en paz y federación galáctica es como un se refiere a un nivel de inteligencia galáctica eh, muchos de los escritos de argüelles parecen venidos del futuro ¿no? como de una civilización cósmica en donde un planeta ya obtiene una conciencia planetaria que conecta con otras civilizaciones interestelares. Eh, un cometa pasó, un asteroide. Eh, dice que va a pasar cerca de la Tierra, pero que no va a chocar. Eh, ¿Vieron ese fenómeno? Por ejemplo, ahora los que miran el cielo de vez en cuando sabrán que la estrella Betelgeuse parte de Orión, Orión es donde están como este cinturón de Orión, que son como las tres Marías, y después hay cuatro en las esquinas, y una de esas es Betelgeuse, que es la más rojiza, pero que era normalmente una estrella bastante brillante, roja, y hace poco su brillo bajó, lo cual indica para la astronomía que probablemente haya terminado de liberar una vida, digamos, y esté por eh, explotar y morir, como se dice, la muerte de una estrella es cuando se convierten en supernova, porque liberan en una enorme explosión interestelar todo su plasma, y lo que queda, es, es, eso que queda en el núcleo, digamos, es un... Eh, se, se forma como ahí se forma lo que llamamos un agujero negro, ¿no? porque queda como una cosa con una masa tan densa que después atrae todo de nuevo hacia sí. Después vuelve a ver como otra explosión, algo, algo y después pasa como que la segunda explosión choca con los residuos de la primera y se produce como ahí, por eso las, la supernova en el cielo, después se ve como algo como con un anillo de luz alrededor. Pueden buscar la foto de la supernova de 1987 y se veía así. Y, y eso no se sabe cuándo va a pasar. Obviamente ya pasó hace miles de millones de años, tal vez. Pero la luz de ese evento recién llega a la Tierra ahora. Cual es muy interesante pensar que ahora vemos algo que pasó hace millones de años. Eh, y si fuese a a llegar la luz del momento de la explosión de esa estrella, quedaría en el cielo durante varios meses también ese fenómeno visible de la supernova, lo cual sería muy interesante. Lo que sí sabemos es que hace poco bajó la intensidad de la luz, entonces puedo aventurarme a decir que una parte de la galaxia de una estrella muy potente, que es Betelgeuse que tiene... No sé cuántos miles de veces el tamaño del sol, como 350.000 veces el tamaño del sol, no sé, digo cualquier número porque no me acuerdo bien, por lo menos 350 veces seguro, y como si esa luz hubiese seguido su camino y ahora se la ve menos brillante. ¿no? Bueno, y decía que a veces nos topamos contra algo, contra si nosotros vamos corriendo y nos topamos contra una pared, quedamos un poco atontados. Si vamos corriendo y nos frenamos de golpe, quedamos agitados y también un poco mareados, y eso nos pasa ahora también a nivel de tiempo, porque veníamos embalados con una concepción del tiempo que de repente, al detenerse por la situación que estamos viviendo actualmente, nos quedamos un poco mareados y desconcertados. Y curiosamente esa es la, la energía que marca el año en el calendario de las 13 lunas, o en el sincronario de las 13 lunas, que es la energía del mago, que es encantar la temporalidad, es decir, este momento con el que nos topamos y que todo parece medio detenerse y desacomodarse un poco, pero además hay un evento que se prolonga en el tiempo y nos mantiene como en un pensamiento... Común al que cada uno mira desde su propio ángulo, desde su mirada, y tratamos de buscarle significados y razones. Eh, sin embargo, estamos un poco como, como en esto, ¿no? Que lo podemos como poner acá. Eh, la ciencia, el arte y la espiritualidad, o los diferentes las diferentes percepciones que tenemos acerca de un fenómeno que es esta cosita minúscula, que se llama COVID-19, y que un día de estos voy a contarles unas cosas muy especiales que hay acerca del número 19, pero lo vamos a dejar para la luna planetaria que empieza mañana. Eh, y en esto, y por eso decidí de alguna manera retomar un poco la comunicación acerca de la ley del tiempo que yo como desarrollaba mucho hace quizás de 10 años y hacia atrás, eh, desde el año como 2003 por ahí hasta el año 2012, estuve como muy dedicado a, a divulgar este conocimiento, después bueno entré con el sistema de diseño humano, eh, sin dejar esto de lado siempre. Y... Mmm, y es un momento en el que nos encontramos con, una, con un tiempo que estaba de fondo al tiempo que nosotros manejamos, y eso como que choca, porque de repente a eso a lo que veníamos aferrados, que es el calendario y el reloj y los horarios, en este evento que vivimos, refleja o demuestra su inutilidad, o su insuficiencia, o su inexactitud su falta de relación con el tiempo real, en el sentido de que si nuestro tiempo cambia, el reloj no se entera de eso, el reloj sigue marcando los días minutos y segundos, o las horas minutos y segundos, al mismo ritmo de siempre. Entonces, si bien, entre nosotros hay una percepción compartida, en donde nuestro tiempo cambia, y eso forma parte de la percepción colectiva, el reloj, que normalmente forma como una parte artificial de nuestro organismo, como un bypass, no recibe esa información y sigue en la misma. Y eso revela que el, es un tiempo que viene de la máquina y que, a diferencia de, de los organismos, no tiene la capacidad de percibir el entorno, ni de adaptarse, ni de acomodarse a las situaciones. Entonces eso es una entrada de información biológica unidireccional en un sistema, en un organismo que no es unidireccional, que es un tejido y que está en comunicación con todo lo demás y en resonancia, toda la vida está en resonancia, intercomunicada y acelerada por esta información mecánica que es un tiempo artificial. Y es un muy buen momento para darnos cuenta de eso y además para aprovechar esta herramienta que nos dejaron los mayas hace eh, un par de miles de años atrás y que rescató José Argüelles como un mensajero del nuevo tiempo, para este nuevo tiempo, para una nueva humanidad que pueda vivir un tiempo que está en armonía con la naturaleza. Entonces por eso me parece muy importante rescatar esta herramienta al día de hoy. Vean la diferencia, una vez más, de cómo se ve un calendario perpetuo de las trece lunas, que además es un, una medida de tiempo que han utilizado las comunidades originarias, los indígenas de muchos lugares del planeta. Ancestralmente, eh, podemos nombrar a los maoríes en Australia, a los celtas, a los mayas y a los aztecas, a los incas, entre otros, a los druidas. Eh, entre tantas otras comunidades, como nuestras comunidades andinas, aquí quechua, aymara, eh, que tenían cuentas de 13 lunas de 28 días cada ciclo lunar. Eh, y eso cotejarlo con esta medida de tiempo artificial, que es el calendario gregoriano, que fue implementado como una calenda para recaudar impuestos y que tiene un desorden en la cantidad de días, y que tiene un programa particular que son una semana de cinco días y un fin de semana de dos días, que a veces se convierten en uno, y que tiene bueno, toda esta cuestión cosmológica de nombres de los meses que están desordenados y demás, entonces, hoy estuve mirando un poco un video de Noam Chomsky y ayer estuvimos mirando un, una expresión también de Rita Segato y hablan cosas, y el otro día estuve mirando también una, una, un Instagram Live de Darío, Stan Reisberg, y todos están hablando cosas que tienen que ver con, por un lado con esto que es la percepción del tiempo, por el otro lado... Rita Segato y hoy Noam Chomsky hablan de la lectura que hacemos de los eventos y de, como un poquito en, en, en mis palabras tiene que ver con quién tiene el timón de este planeta y nuestra, también nuestro rol eh, en cuanto a hacia qué mundo vamos y a la posibilidad de... De lo, que, de lo que habla Rita Segato como de la disputa por lo que va a ser el relato acerca de lo que sucedió en este tiempo con el coronavirus y toda esta situación, y eh, con respecto a lo que dice Noam Chomsky, con respecto a la posibilidad de ir hacia el mundo que queremos y no, no dejarnos llevar al mundo que tememos, ¿no? como esta, hoy en día se ve como esta bifurcación, por un lado lleva a un mundo con más, eh, autoritarismo, pero también está la posibilidad de que colapse una, un, una estructura de un sistema de valores y que renueve también la sociedad en la que vivimos. Eh, y nada, yo digo que tomando en cuenta igual cuáles son las posibilidades y las realidades que nos circundan, y a, estando atentos a cuáles son las acciones eh, correctas nuestras a cada momento, a cada paso, individuales y colectivas, eh, pongamos la energía y la dirección en ir hacia el mundo que queremos y después bueno vemos cómo lidiamos con fuerzas que tiran hacia otro lado la idea es sincronizar el mayor número de personas en una misma intención en un sueño colectivo y por eso se me hace importante la transmisión de estas herramientas porque además el, el muchacho que entrevista a Noam Chomsky le pregunta cuál es el movimiento revolucionario en un momento en, del mundo en donde hay una pandemia que tiene a todas las personas en las casas y que no podemos reunirnos como respuesta a ciertas cosas, o por lo menos en principio es así. Entonces por ahora disponemos de estas herramientas y hagamos uso, uso de ellas mientras las tengamos también, porque si la cosa se pone más peluda nunca sabemos. Entonces, cuanto antes necesitamos mantener. Y, y estas herramientas eh, de las 13 lunas están diseñadas para crear un campo mental telepático unificado de todas las personas. Así que me parece importante que las, que las tengamos presentes. Bueno, hemos visto en estos días también la matriz 019. No me quiero... Esto lo voy a dejar para para verlo otros días, para retomarlo, porque es muy interesante algo que pasa con eso. Y hoy completamos una luna, entonces hemos compartido esta transmisión, este momento sincrónico durante toda la semana, eh, entonces estamos experimentando lo que es el, el poder del 7 hoy, cuando completamos una heptada, un 7, algo que hemos realizado y compartido todos los días, se logra una resonancia particular, son los siete colores del arco iris, los siete chakras, las siete notas de la escala musical, entonces hay un intervalo de tiempo que tiene una resonancia particular, siete sabemos que es un número místico en muchas tradiciones, y que de las trece articulaciones mayores, el siete es el cuello y la columna vertebral, como el centro resonante del cuerpo humano, y... 7 por 4, 28, y eso completa una luna, y por eso también, como el día Silio, como ven aquí, es el corresponde con el chakra del corazón, y es el día, dice Silio descarga, eh, no me acuerdo ahora, porque me falta práctica, eh, pero dice yo descargo el electrón neutrón mental en el centro de la Tierra, Silio, es un día de descarga. Mi papel es cumplir las acciones del Buda, dice. ¿Cuáles son las acciones del Buda? Las acciones ecuánimes. ¿Sí? Y completamos de esta manera la heptada 36 del año, la heptada amarilla de la luna solar, el poder madura del fruto, eh, del año mago magnético blanco, ¿sí? que tiene el propósito de encantar la temporalidad, en donde la luna solar es el viento solar blanco en la onda encantada del mago que es bolonic que es la musa inspiradora de Pacalbotán, para quienes conocen la profecía de Pacalbotán. botán eh, sí. y es un día serpiente entonada roja la serpiente entonada roja es el Quincinco, abrimos otra armónica acá la armónica 2 este número 2 aquí habla por armónica 2, es, como ven aquí, eh, no sé si se corre esta ventanita cuando yo la corro en el vivo, pero aquí dice almacén, recordar, o sea, la armónica 2 es el almacén galáctico, porque se completa aquí en la estrella galáctica, almacén galáctico, recordar la elegancia, según pone la estrella, de la integridad que corresponde con el tono galáctico. De esto se trata en los próximos cuatro días. Recordar la elegancia de la integridad. ¿Okay? Y, y la serpiente inicia esta armónica con el tono entonado. El tono entonado, aquí lo vemos en la onda encantada, es el tono 5 de la onda encantada, en donde después de pasar una armónica rojo, blanco, azul, amarillo, vuelve el rojo, y entona el propósito, que es el dragón, nutrir el nacimiento de lo nuevo, y lo entona con la energía de la fuerza vital, la sexualidad, el instinto de supervivencia, entona, le da fuerza, le da poder, a el nacimiento, sí, el instinto entona el nacimiento. Y el tono entonado tiene que ver con también reunir los recursos y tomar el comando, de la misión de la Onda Encantada, me reúno y tomo el comando de a qué le voy a dar nacimiento durante estos 13 días, durante esta Onda Encantada del dragón. Me alineo también con el caminante del cielo, con la exploración del espacio, con la alineación del cielo y la tierra, con esos pilares del cielo y esos pilares de la tierra, y el poder de la profecía. La profecía es una ley natural que tiene la función cuando hay una desviación del orden natural, tiene la función de corregir esa desviación. Vamos a, bueno, ahí espero que la ventanita no nos tape tanto, a ver si, no sé si yo la corro, no sé si funciona, pero estamos acá en la zona de la serpiente, chakra corona de la Tierra, familia polar, junto al perro, el águila y el sol, y mandamos un pulso de sanación y conciencia a Siberia y a toda esa zona del oriente eh, de la ex Unión Soviética, eh, creo que está por ahí Groenlandia prácticamente también, eh, toda esta parte, no sé, que andará por ahí Afganistán tal vez, no sé, o Afganistán está por acá, ya me pierdo, me falta el mapa por ahí. Pero bueno, mandamos un pulso para esa zona que vemos ahí, en el Icosaedro, ¿sí? También activando a toda la raza roja raíz, a la familia polar y a la cromática del de el florecimiento autoexistente de la elegancia galáctica. Eh, activamos el dedo gordo del pie derecho. ¿Sí? Ese. Salude. Hola a todos. Soy la serpiente. Y también la serpiente y el mago hoy sí codifican a lo que es Maldek, que es el planeta que explotó en este sistema solar en la quinta órbita y que dejó un cinturón de asteroides. Entonces, en la cosmología de la ley del tiempo se cuenta un poco la historia de Maldek y Marte como los planetas perdidos, en donde fue primero, no sé, estamos viviendo ahora... Eh, una repetición kármica de la frecuencia 1260 que primero destruyó estos planetas Maldec, Marte, y ahora está afectando la Tierra en forma de tiempo artificial. Todo eso es cosmología de la ley del tiempo. Muy interesante que pueden encontrar en los surfers de Subuya, o cabalgando la ola de Subuya, o eh, la sonda de Arturus, o el encantamiento del sueño mismo ahí, Pueden encontrar un poco, o en las crónicas de la historia cósmica, la historia de Maldek y Marte, como los planetas perdidos. Eh, la serpiente entonada roja, entonces, el día de hoy, acá podemos relacionar un poco, bueno, quienes estamos en Argentina con los eventos del día, ¿no? Apareció la energía del guerrero, apareció un poco hoy... Se empieza a poner peluda la cosa, sube un poco la tensión con esta cuarentena y con, con el estado de las cosas. El, el mantra o el poema del king de la Serpiente Entonada dice Confiero poder con el fin de sobrevivir comandando el instinto. Sello... El almacén de la fuerza vital con el tono entonado del esplendor me guía el poder del espacio. Eh, es la fuerza vital creativa, la sexualidad el instinto. Eso es lo que mueve hoy al día, sincrónicamente, y viene nutrida por su poder análogo que es el mago. a temporalidad y receptividad en el ahora y aquí. Eh, y el antípoda del día es el águila, la visión, crear una visión, es un poco el desafío del día, el poder antípoda, el poder que desafía a la serpiente. El águila en el cielo, la serpiente en la tierra y el guía del caminante del cielo alineando la tierra y el cielo. Y el poder oculto de este día es el, el guerrero solar amarillo, Dudi y el guerrero solar ahí en, en capilla, algunos de los quines. De los sí, después si sí me pongo a pensar, bueno, pienso, no sé, Natalie de serpiente entonada, el mago entonado, Tommy, eh, y así, y así. Caminante entonada, Julia, este, o Ariel. No, Ariel es cósmico. <ríe> Pero bueno, apareció en la transmisión. Águila entonada. Y bueno... Eh, codificando firmas galácticas, ¿no? y el poder del guerrero, de, que es el que cuestiona la inteligencia, ¿no? y, y fíjense que completamos la luna solar con un poder oculto en el tono solar también de la intención, así que hoy es un día para doble poder de la intención a través de la inteligencia y del espíritu, que es el viento solar blanco, alinear la inteligencia con el espíritu, en la intención de encantar la atemporalidad en el aquí y ahora con la fuerza vital de la serpiente y llevar eso al cuerpo, al instinto y avanzar en dirección de explorar el espacio de la profecía y alinear la tierra y el cielo con un poder entonado, tomar el comando, reunir los recursos y identificar cuál es tu dirección y cuál es tu acción o no acción a cada momento, la tuya, propia. En sintonía con todo lo demás. Ahí me, me parece como un poco Claudio María Domínguez. Como, como me divierte a veces escucharlo. Eh, vos, vos, dale, no seas boludito. Ponete. Y completando esta luna solar y saliendo de la cruz del empeño con la, la puerta 21 en la línea 6, que dice, caos, donde la acción inefectiva conduce al desorden. Plutón en exaltación, la guerra del agotamiento, la continuación de la acción legítima en la esperanza de finalmente triunfar a pesar de todas las dificultades y desorden creciente. Ya vieron que hoy el día mostró el caos en las colas de los bancos y demás. Cuando el ego está fuera de onda, el despliegue de poder y voluntad conduce al desorden. Venus, en detrimento, dice el retiro en situaciones caóticas y la confianza en el interior. Cuando la dirección material es caótica, el ego se retirará y usará su poder para encontrar un orden interior. Dice Ra que esta línea habla mucho de lo que en inglés se llama el fence sitter, el que se sienta ahí en la cerca, que solo va a tomar acción, y a ordenar el caos cuando sea verdaderamente necesario. ¿sí? Y la Luna en este momento está en la puerta 7, en Leo, una puerta del ejército, del liderazgo, en la línea 3, anar an el anarquista, este, y va a seguir transitando, la Luna se mueve muy rápido, en las próximas horas o momentos, eh, por la puerta 7, ordenando un poco y dándole dirección a la organización colectiva. ¿Okay? Eh, tengo pendiente todavía hablar de los nodos lunares ahí del entorno eh, que proveen la puerta 10 y la puerta 15 ahora vemos que Venus entró en la puerta 20 también y al conectarse con el nodo sur nos da el canal del despertar un diseño de ideas de un orden superior y esto es la capacidad de expresar el sueño más elevado las ideas más eh, elevadas disponibles para orientar un despertar posible. ¿Sí? Y Marte entró en la puerta 41, que es la puerta que inicia siempre las cadenas de ADN, inicia los ciclos, es una puerta del hambre, del vaciamiento, de la necesidad de algo nuevo, así que ahora va a venir muy fuerte e intensa una energía de deseo, de una experiencia nueva. Aprovechémosla bien porque es una energía para impulsarse hacia lo nuevo. Entonces busquemos una experiencia que podamos compartir y que nos lleve a un progreso verdadero, no a un progreso material o a un progreso científico solamente, sino también a un progreso mental o espiritual. Okay. y para completar la transmisión del día de hoy descargamos el, el puente arcoíris en el centro de la tierra esta es la, la visualización para la meditación del puente arcoíris en donde vemos un octaedro de cristal que está en el centro de la tierra es el, el cristal de hierro que está en el centro de la tierra que tiene que está formado a su vez por cuatro tetraedros que se unifican, uno rojo, uno blanco, uno azul y uno amarillo, y en donde tiene los átomos de tiempo que giran, el amarillo y el blanco giran en la dirección así, antihoraria, me parece, y, y el azul y el rojo giran en direcciones contrarias, creando una, una especie de espiral electromagnética ADN el ADN de la Tierra, y, y eso tiene que ver también con el cinturón de Van Allen, que recibe la radiación solar y la radiación galáctica, y que ingresa por los polos y que crea estas espirales entrelazadas con información que viene de las estrellas, y recuerden que nosotros venimos de las estrellas también, si no, no habría vida en el planeta Tierra, y esto irradia, un pulso electromagnético hacia la superficie de la Tierra, que informa nuestro ADN también. Eh, y la meditación unificada es lanzar este arco iris circumpolar, visualizarlo, imaginarlo, y, y, y mirarlo también alrededor tuyo, como en resonancia con el planeta. Y, y el proyecto, bueno, Rinrique dice que cuanto más personas imaginemos esto... Eh, la, la ciencia correcta, que es la ciencia cósmica, puede lograr invertir el karma de lo que la ciencia incorrecta hizo con el proyecto Manhattan al partir un átomo, que es una bomba atómica. Entonces esto se trata de, en contraposición, de partir el átomo de la materia y generar un, una bomba atómica, un caos, unificar el átomo telepático del tiempo a través de nuestra imaginación sincronizada, y descargar eso con una intención hacia el centro de la Tierra para la eh, manifestación del puente arcoíris circumpolar de polo a polo y sanar a la Tierra y entrar en un nuevo tiempo de paz. ¿Sí? Eh, donde hay paz hay cultura, donde hay cultura hay paz. Así que... Quedémonos con esta visualización de la Tierra arcoíris y, y con el símbolo de la paz ahí y internalicemos esto como un pensamiento, intención que lo irradiamos hacia nuestro, todo nuestro espacio y hacia todas nuestras redes sociales y hacia todas nuestras redes eh, naturales y digitales y sincrogalácticas. Y, y si bien mantengámonos informados, pero pulsemos esto, que es muy necesario ahora. Pulsemos paz, pulsemos una tierra arcoiris, pulsemos un nuevo tiempo. Sí, importa tanto la mente con sus millones de informaciones. Pulsemos desde el corazón. Oh. In la Gracias.